En esta oportunidad vamos a estar comunicados con nuestro entrevistado, que es un investigador del querido país hermano de Colombia. Él es eh, Luis Gabriel Duquino Rojas. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo estás por allá? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Bueno, bueno, ver, un poco para los oyentes, les voy a decir un poco quién es. Él tiene un. <coughs> un currículum importante pero lo vamos a sintetizar para ubicarnos él es eh, arquitecto <coughs> con profundización en, en urbanismo de la Universidad Nacional de, la, de Colombia es magíster en geografía ¿sí? en ordenamiento territorial y está terminando, está por presentar la tesis ya del doctorado en, en geografía ¿sí? siempre con esta especialidad vinculado a lo que es el ordenamiento territorial, el urbanismo y él eh, es parte de un equipo eh, que están realizando un trabajo muy interesante en nuestro querido Latinoamérica que es un mapeo de los movimientos sociales en lucha por la reexistencia territorial en Abshala en, eh, en las últimas décadas que después le vamos a pedir un poquito que nos explique algunas palabras de, de, que contiene el, el, el nombre y la denominación del, del proyecto. Así que bueno, Luis, eh, un poco este, este ciclo lo venimos desarrollando dentro del grupo de la Red Científica Latinoamericana y con el manifiesto... Eh, publicado y difundido en, en cada uno de los países que donde participa esta red científica así que te quisiera que nos hagas una introducción en primer lugar, antes de empezar a hablar de, del proyecto en particular cómo fue la, la relación la conexión eh, de ustedes eh, con la red científica latinoamericana con, con el grupo que, que, que, que impulsa y encabeza Horacio Bozano eh, ¿Cómo fue esa relación y cómo se vincula su, su proyecto en particular con, con el manifiesto? Eh, bien, básicamente pues eh, yo tuve la fortuna de conocer al profesor Horacio Bozano eh, en uno de los seminarios del doctorado. Él eh, pues, eh, nos impartió, en ese momento estaba... Eh, lanzando su libro de territorios posibles y eh, estuvimos eh, revisando pues, su planteamiento y la estructura del mismo eh, yo pues eh, en el mismo momento en que eh, tuve acceso a, a, a, este, a esta información y a, a lo que nos estaba impartiendo el profesor Bozano eh, sentí de una vez una identificación con eh, los planteamientos que se, que se nos presentaban eh, que muy interesado en, eh, en estas formas de aproximación que eh, pues tienen como, como base también elementos muy importantes para... Eh, la investigación en Latinoamérica, la investigación social como es la investigación acción participativa y, y su evolución en en, en, esto, en estas décadas. Eh, a partir de esto, entonces pues, eh, mantuve el contacto con el profesor Bozano y eh, cuando tuve la oportunidad de eh, plantear eh, este proyecto en asocio con eh, el grupo de trabajo territorialidades en disputa y reexistencias de Claxo eh, vi que pues, había una posibilidad eh, bien interesante de mm, conectar esta intención que teníamos con este mapeo de movimientos sociales eh, con la red eh, en especial pues con eh, los principios eh, de justicia ambiental, de paz y justicia social y de hábitat eh, como formas de, de territorialidad. Y en esa medida, pues eh, allí eh, tuvimos eh, la inclusión al proyecto H939, ¿Sí? si no me falla la memoria, que el profesor Bozano eh, dirige en estos momentos. Me parece muy bien. Luis Gabriel, eh, y ya entrando a, al proyecto en sí, eh, yo decía que había algunas palabras que identifican y, y le dan una consonancia y una impronta muy importante a este proyecto, a este mapeo, que es la reexistencia y el nombre de Afsha Yala, eh, que por ahí para el común denominador de los, nuestros oyentes, por ahí eh, no conoce el, el real significado. Okay diría un poquito para, para empezar a charlar sobre el mapeo en ese, en ese marco. Eh, en principio, entonces, hablaría de la palabra eh, reexistencia. Eh, pues, eh, para los oyentes, pues, se escribe región existencia. Eh, básicamente, lo que hemos visto en el continente... Eh, ha sido una permanencia durante más de cinco siglos de pueblos originarios eh, que se han mantenido pese a los embates del de, mm, proceso de la modernidad y de la colonialidad sobre nuestros territorios. Eh, esta reexistencia se denomina así en términos de no pensar en que ha sido simplemente una resistencia como un acto de resistir uno a otro los procesos eh, violentos eh, tanto en términos eh, materiales físicos eh, como en términos epistémicos eh, esto eh, lo que nos plantea este concepto es eh, que para poder hacer estos procesos tan largos eh, de mantenimiento de eh, unas cosmovisiones de unas territorialidades de unas formas de estar en los territorios eh, se ha tenido que reevaluar y reconstruir las formas de existir y, y de esa forma eh, poder desplegar mecanismos para poder eh, mantener eh, esas esas territorialidades esas formas de, eh, de existir cosmogónicas que, que durante eh, como decía más de cinco siglos eh, han podido tener presencia eh, en el territorio entonces eh, es una forma de, de poder entender estos procesos, eh, que son procesos eh, complejos y de diversas dimensiones, eh, para poder permitir a, a estos pueblos ancestrales y originarios mantenerse eh, vigentes y actuales en, en los territorios. En cuanto al concepto de yala había ya la. Eh, es una palabra del cuna, el idioma cuna de, de este pueblo que eh, habita eh, entre los espacios geográficos de que hoy se conocen como eh, Panamá y Colombia. Eh, en esa zona entonces eh, habita este importante pueblo. Eh, que ha llamado eh, desde siempre al territorio del continente de esta forma, ¿no? Había ya la, significa tierra madura, eh, y, y nos da eh, la oportunidad, ya si uno comienza a buscar bastantes textos mm. científicos de ciencias sociales, eh, parten de denominar al continente de esta forma, eh, lo que nos da la oportunidad pues de eh, poder nombrarnos eh, de manera endógena, de manera propia y, eh, y ver también ejercicios como el que ha hecho el movimiento zapatista ahora mismo que ha desembarcado en Europa y también ha renombrado Europa desde la lengua eh, maya eh, entonces eh, poder reivindicar eh, elementos que han sido invisibilizados ¿no? eh, invisibilizados en el proceso eh, colonial y de la modernidad Perfecto, eh, o sea evidentemente es un proyecto con una fortaleza eh, eh, básicamente en, en el origen, en la identidad como pueblos que hemos habitado estas tierras y en una práctica, a partir de esa palabra que vos utilizás, de reexistencia, eh, que va más allá de la, de la resistencia en sí, sino de la reexistencia, por una modalidad. Eh, antes de que, que darle la palabra a Gabriel, te pediría para ubicar a los oyentes que nos diga en qué zona, en, en qué regiones eh, de Latinoamérica eh, están desarrollando este proyecto piloto. Eh, de mapeo eh, Sí, inicialmente en este primer año de la investigación estamos uh -huh. trabajando en, en tres espacios piloto para argumentarlos y escogerlos tuvimos muy en cuenta eh, digamos la intensidad de estas fricciones entre la territorialidad eh, del sistema económico eh, colonial en donde hay proyectos de extractivismo intensos en curso y en donde hay eh, movimientos y comunidades eh, que mantienen unas estructuras de, mm, de tratar de reivindicar sus formas de, eh, de existir y de vida eh, que a lo la larga un poco en un blanco y negro se vuelve eh, una lucha por la vida de estos movimientos, por la vida en la defensa de la biodiversidad, y un poco contra eh, una estructura de muerte que es la estructura de explotación intensiva de, de los extractivismos. Eh, entonces, a partir de como esos escenarios en donde vibraban esas intencionalidades, se eh, escogieron tres espacios iniciales de trabajo. El primero está en el macizo colombiano, en el suroccidente de Colombia, eh, en una zona en donde hay unas tensiones importantes en términos de minería, eh, grandes proyectos de minería y de algunas eh, intenciones de, de proyectos de ganadería. En la... También el segundo espacio de trabajo está ubicado en la Araucanía eh, Mapuche y en su continuidad en Neuquén, en Argentina, en, en esa línea que hay entre Temuco, en Chile y Neuquén. Eh, en ese espacio entonces eh, también se observan unas tensiones bastante intensas en, entre, entre estas territorialidades mapuche y, y las del sistema de explotación económica. Y eh, por último tendríamos el espacio geográfico de Pará eh, en Brasil, en la desembocadura del eh, Amazonas. Y eh, pues allí también tenemos todos estos procesos de... Eh, monocultivo y de ganadería extensiva que se están dando eh, sobre muchas de las zonas que han venido siendo dramáticamente mm, eh, calcinadas en los incendios que no han tenido antecedentes de los últimos años eh, frente a las comunidades eh, ancestrales que, que habitaban estos espacios de la Amazonía. Eso serían los tres Perfecto, bueno Gabriel Excelente Es muy interesante lo que me contás Cómo, cómo trabajan ustedes con las comunidades eh, Ya sabemos Por otros, eh, otras entrevistas De este ciclo La importancia que la red científica latinoamericana Le brinda A esta, a esta idea de la universidad Relacionada concretamente con las comunidades No tratando de emanar saberes de arriba para abajo, sino tratando de eh, compartir espacios y de comprender también eh, cómo poder eh, estos saberes ancestrales, estos saberes originarios, eh, qué, qué herramientas puede eh, la, la universidad eh, sumar, ¿no? Eh, en este sentido, en, en qué consiste en la parte operativa de, del trabajo de ustedes, no, hablamos de mapeo, de los movimientos sociales, esto es una herramienta que me imagino que surge desde los movimientos sociales y en función de ellos, por lo tanto, eh, te pregunto cómo, cómo funciona esta colaboración, este trabajo conjunto entre la universidad y ellos, ¿no? Eh, sí, básicamente nosotros eh, nos hemos fundamentado en tres elementos, eh, abstraídos de la idea de epistemología del sur eh, estos eh, elementos entendemos que si bien es cierto eh, Boaventura de Sousa Santos los ha publicado han sido más el resultado de, del trabajo con, con las comunidades y, y un, una construcción colaborada eh, con con los pueblos de Boaventura de Sousa. Eh, esos tres elementos eh, tienen que ver con, uno, la hermenéutica diatópica, eh, que básicamente en términos sencillos es una teoría de la traducción, eh, que parte de la idea de que en la medida en que hay que aceptar que no hay un universalismo negativo como el que impone la modernidad científica, que es que solo hay una forma de conocimiento y el resto es apartado o invisibilizado, eh, la hermenéutica diat diatópica intenta eh, de manera transversal conectar las diversas formas de entendimiento y de saber, poder eh, encontrar los puntos eh, en donde se conectan eh, los diferentes lenguajes eh, como expresiones de, del saber y el conocimiento humano. Entonces, eh, ese es un elemento fundamental en el trabajo con... Eh, con las comunidades, el otro elemento es eh, la construcción solidaria del conocimiento, eh, entender que partir de una premisa que eh, se nos hace supremamente importante y es que todo conocimiento es autoconocimiento, que a través de lo que investigamos nos estamos eh, develando nosotros mismos, estamos haciendo un viaje también hacia nosotros mismos y así romper la idea del cientifismo moderno, de que el objeto y el sujeto de investigación están desligados, eh, y más bien eh, reconocer cómo yo estoy ligado por completo a lo que indago, a lo que busco, a a lo que me interesa en términos investigativos entonces eh, poder reconocer esa conexión entre mi ser y, y mi indagación eh, hace que mi aproximación eh, sea más eh, auténtica y eh, los diálogos de saber, la dialógica eh, muy importante eh, en términos de de que en estos espacios eh, que hemos podido tener eh, acceso a, a las comunidades, eh, entendemos la necesidad muy importante de eh, entender que no hay una estructura, una estructura inmóvil entre un, eh, digamos... Eh, un público y, y alguien eh, que enuncia y enuncia, que, eh, que se para como único sujeto con, con habla y todos los demás se escuchan, eh, sino una estructura móvil en, de, en donde yo tengo los dos papeles siempre en constante dinámica y movimiento, en que en que eh, quien tiene la voz eh, en algún momento puede ser yo o no lo puedo ser, y quien tiene la voz es eh, o, otra de las personas que está, que está allí. Y de, de esta forma también pues comprender que mm, las metodologías que inscriben en, esto, en esta clase de proyectos son metodologías que no se creen corpus acabados, eh, sino que están en constante co-construcción con el mismo espacio, con las mismas formas de saber que redefinen incluso los marcos teóricos eh, bajo los cuales se, se hacen las aproximaciones. ¿no? Yo no, eh, en ningún caso se puede llegar con unas, unos conceptos o unas ideas prefijadas, sino parte del proceso está en la co-construcción solidaria eh, y en ese caso en la generación de unas coautorías también eh, con, con la comunidad, también comprendiendo que, que hay que identificar unos procesos de, eh, de poder que hay al interior de las comunidades, de estructuras, de poder, a las cuales no hay que hacerles como el quite o obviarlas, sino más bien entenderlas. Eh, también mm, romper por completo la idea de que quien llega como investigador es el que tiene el conocimiento y quien está ahí simplemente está eh, para ser auscultado y luego para darle una fórmula para atender sus... Eh, problemáticas, sino eh, desaparecer cualquier clase de jerarquía eh, y, y en esa colaboración entenderse como un par con el otro y, y en esa medida yo mismo he tenido procesos en donde eh, me eh, la, la comunidad me ha entrevistado a mí eh, en procesos en donde eh, quieren reconocerme quieren saber quién soy y más allá de que yo vaya y los entreviste a ellos eh, acciones como, como de ese tipo van mostrando eh, nuevas formas de aproximación y de entendimiento de, de los procesos eh, para acercarnos a esta clase de, eh, de, eh, de entendimiento de, de conocimientos otros Perfecto. Eh, Luis, para los oyentes, en estos procesos que vos decís, que se hacen en forma colectiva, solidaria con las comunidades, eh, ¿cuáles son algunos de esos logros, avances, eh, eh, en este mapeo, para que les sea gráfico eh, a nuestros oyentes este, este proyecto que, tan, que vienen desarrollando? <coughs> Digamos que eh, para nosotros ha, ha sido importante poder eh, salir de algunas estructuras mentales eh, bajo las cuales mm, veníamos operando en términos de que muy seguramente los procesos de eh, formación, eh, muy eurocentrados y, o anglocéntricos, eh, nos han eh, matizado la realidad eh, de un modo que, eh, que tal vez eh, nos cercenó eh, entender que hay otros mundos posibles y otras formas de ser en el mundo que son más que viables, más que reales, eh, incluso eh, se pueden evidenciar mejores de, eh, de lo que en algún caso hemos logrado con, no sé, con las formas de organización, ur eh, de urbanización planetaria, ¿no? eh, en el acercamiento con el pueblo NASA fue poder sentir eh, en, en carne viva y en el territorio eh, cómo uh, la solidaridad, la generosidad, las redes eh, de ayuda mutua eh, son tan densas, son tan fuertes, que eh, empieza un proceso de necesitarse materialmente cada vez menos, ¿no? Eh, un proceso de, de reconfiguración de lo que uno creería que es el bienestar eh, de la vida, de lo que es la calidad de vida, ¿no? Eh, en unos procesos en donde hay unas personas conectadas con con un entorno, con una naturaleza y con un entendimiento de la misma que fluyen eh, en unas formas eh, de ser fuertemente auténticas, que desde, recuerdo mucho que me impresionaba en uno de, eh, de los encuentros que tenía con una de las familias, eh, un niño NASA. Y la forma como se desenvolvía en el espacio, como tomaba y jugaba con las piedras, con las ramas, cómo se movía, transmitía un dominio de sí mismo y una seguridad de sí mismo que yo nunca había visto en un niño de tres años eh, en la ciudad. Eh, eso es solo un ejemplo como para entender que lo que nosotros desde afuera observamos cómo se nos vendió desde la posguerra, desde el aparato eh, económico norteamericano, de la idea de pobreza, de, eh, y entender que, eh, que esas evidencias materiales superficiales eh, no son realmente lo que... Eh, se debería eh, definir como, como pobreza. no eh, Hay una sencillez en la existencia y esa sencillez en la existencia los aparta de los circuitos de consumo, de consumo tecnológico, de consumo farmacológico, de consumo de alimento procesado, de consumo de... Eh, prenda de vestir eh, que se cambian sí. continuamente eh, y al estar aparte eh, de esos circuitos y al excindirse de esos de esos circuitos demuestran una vida auténtica una vida en solidaridad una vida en comunidad, una vida en una salud profunda mental y corporal y una armonía mucho más clara eh, entre la naturaleza y el ser eh, que realmente existe y funciona y, y ahí creo que está lo más revolucionario del asunto y por qué ha sido tan atacado y denigrado desde eh, las estructuras del de sistema económico reinante porque ah, cuando un ser humano ¿Sí? o una comunidad se, es capaz de desconectarse de, de los circuitos de la producción eh, se vuelve completamente lesivo para el aparato eh, de dominación capitalista y de explotación capitalista entonces creo que eh, la gran importancia de, de este trabajo pueda estar en, por un lado, dar la voz y evidenciar que, que no son utopías, que no son sueños, que es realidad que está pasando hoy en día en el valle, en el Cauca colombiano, en Chiapas, en México, en los caracoles zapatistas, en Kurdistán y en muchos espacios en donde hay seres Uh, viviendo autonomías eh, eh, reales que tienen otras formas de existencia eh, auténticas y, y que son la respuesta a dejar de andar como vamos, eh, como un tren bala hacia el abismo de la destrucción ambiental y de la muerte entrópica del planeta. Muy bien, Luis. Eh, realmente, esta conclusión final que haces, yo creo que, que da todo un marco eh, para interpretar eh, lo, que está, lo que está sucediendo. A veces, con esta, lo que bien denominas vos, con esa cultura de, eh, colonizada, eurocentrista, eh, a veces no nos permite interpretar el las cuestiones que están hoy sucediendo en la actualidad, en pleno siglo XXI en, en nuestras distintas comunidades de, de Latinoamérica y lo podemos ver en cada uno de nuestros, nuestros países y bueno, como sabe, Luis, el tiempo siempre acá <coughs> nos queda corto eh, vamos a hacer una invitación especial en el aire para que en otra oportunidad podamos eh, poder dialogar escuchar en primera persona a esas comunidades donde ustedes están, están trabajando. Para, para todos los oyentes de Radio Universidad de La Plata eh, ha sido muy, pero muy importante esta introducción en, en este gran trabajo eh, que vienen, vienen realizando en forma conjunta con las comunidades. Como vos bien decía, eh, en un plano igualitario eh, de los saberes, de los saberes de la ciencia, de los saberes populares eh, de las comunidades eh, que se potencian en ese, en ese crecimiento así que te mandamos un, un fuerte, un fuerte abrazo desde Argentina eh, y esperamos eh, prontamente volver a tenerte para, para, para como decía recién eh, hablar con algunos de estos actores o escuchar sus, sus palabras eh, para que en primera persona no, nos marquen esta situación te mandamos un fuerte abrazo Luis Gabriel Ah, muchísimas gracias de nuevo por, por la invitación y, y muchas saludos desde, desde Bogotá, Colombia. Acá. Bueno. bueno, Gabriel, realmente muy, muy interesante este bloque como cada uno de los episodios de Territorios Posibles por utopías Reales. Eh, eh, que realmente queda, quedan moviendo, muchas cosas para, para charlar. Moviendo la reflexión profunda ¿no? eh, para repensar cosas que a veces uno naturaliza y no deben ser naturalizadas, sino vistas de forma crítica y recreadas todo el tiempo. Así es. Así es. Así que bueno, a todos los oyentes de tiempo compartido por Radio Universidad Nacional de La Plata, espero que le haya llegado las palabras de Luis Gabriel eh, Duquino Rojas de Colombia, porque realmente no, no hace, nos deja un, un gran espacio de, de reflexión. Para seguir profundizándolo. Así que bueno, como siempre, nos vemos todos los domingos por eh, Radio Universidad de La Plata de 19 a 20 horas. Eh, y ahí allí estaremos con nuevos ciclos y nuevos entrevistados. Hasta la próxima.